todos los años os hemos convocado para presentaros la marcha contra el racismo y la xenofobia que este año es la vigésimo primera edición y tendrá lugar este domingo 19 de marzo eh, y saldrá pues como siempre a las once y media del, de la mañana del mercado de trincherpe y llegará en torno a la una del mediodía a la plaza de guipúzcoa de donosti eh, este año volvemos a contar con un importante respaldo de organizaciones que han que han suscrito el, el manifiesto y somos en un, un total de 57 organizaciones y colectivos diferentes. Eh, este año el, el lema ha sido elegido Solucibac, derecho de asilo y acogimiento efectivo, eres parte de la solución. Eh, y, con, y con este lema, las organizaciones que firmamos el manifiesto la marcha queremos denunciar especialmente la situación que están viviendo tantas y tantas personas refugiadas, así como el incumplimiento de lo acordado en cuanto a recolocaciones y reinstalaciones por parte de los estados de la Unión Europea. Creemos que desde la cooperación es posible reforzar un modelo de sociedad donde las personas, individual y colectivamente, se miran unas a las otras, se escuchan, comparten sus problemas y se apoyan mutuamente para solucionarlos. Un modelo de sociedad donde nadie se queda al margen, donde todas las personas confluyen en un principio esencial. Ante el dolor y las injusticias no es posible la indiferencia. Gusti hori salatzeco, eta beste asilo politika bat aldarrikatzeko, errefusiatua benetan hartzearen aldeko politika bat aldarrikatzeko, haurten ba, ere marcha egingo dugu, ez? Eh, nos parece que se está pisoteando el derecho a asilo, eh, el derecho que tienen las personas que sufren persecución a ser protegidas, que es lo que dice el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son las personas las que tienen derecho y los Estados deberían respetar ese derecho. No han supuesto las decisiones adoptadas una disminución del número de personas muertas en la travesía del Mediterráneo, en el año 2016 fallecieron 5.082 personas frente a 3.777 del año 2015 y en, el, en los meses de enero y febrero del año dos, de, de este año, en concreto, han fallecido 487 frente a 426 en el mismo periodo del año anterior. Se siguen sin cumplir los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea de recolocación de de refugiados provenientes de Grecia y desde Italia, que ya estaban en Grecia y en Italia, y de los compromisos adoptados y de los plazos establecidos y de los ritmos establecidos, 3.000 mensuales, etc., eh, para finales de febrero tenían que haber sido acogidos 98.255 y efectivamente han sido acogidos 13.546, el 14% de lo que estaba acordado, firmado y, y aprobado por parte de la propia Unión Europea ¿no? frente a toda esta situación pues nos parecía que era necesario por segundo año consecutivo seguir reclamando eh, que haya asilo efectivo y que haya un acogimiento efectivo de, eh, de miles de refugiados que todavía piensan en la posibilidad de acceder a algún país de la Unión Europea Denbora pasa Denbora Pasada Denbora eta paso. Ez da denbora galtzeko garaia. Hau ez da joku bat, errealitatea da. Proiektu honen usanizagako usan izagako publizitate grafika ikasleek, elkartekin batera bilatzen duguna, Europar batasunak betegabeko itzarmenen ondorioak salatzea eta erantzukizunen kontzientzia zabaltzea da. Europan eta bere mugetan gertatzen ari den guztia, erabakien eraginez dela jabetu gara. Baina, zein aukeratzen du herritaren izenean? Seinek aukeratzen du nor sartu daitekeen. Zeunetan erabaki da mugaren bat altsatzea edo eraikitzea. Zeatik adostu daiteke egitea edo norbanako bati jarraitzea. Egoera honi irtenbidea bilatzeko galdera hauek beste askorekin batera denbora pasa formatoan helarazi ditugu. Egoera honi aurre egiteko guztien ardura eta elkarlana beharrezkoa da. Denbora pasatzeko unea da, baina ez sofan So let's say I'll